Buenos días, soy Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, y bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes en nuestro primer evento del año. Iniciamos el curso escolar con, bueno, aquí tienen... Eh, las perspectivas del 2023 y por la parte de atrás del, de la cartulina tienen el contenido que vamos a tener en el día de hoy. Entonces, la idea es que vamos a tener bastantes eventos a lo largo del año y esperemos que nos puedan acompañar. Quería poner en valor la importancia que tiene una asociación empresarial como ASEAFI, y más en las circunstancias en que nos encontramos con, bueno, con la Ley del Mercado de Valores, donde hemos tenido que luchar por nuestros derechos eh, de las empresas que nos dedicamos al mundo del asesoramiento en sus diferentes eh, formas jurídicas. Quería dar las gracias a los patrocinadores que bueno, que siguen estando ahí fieles y que hoy bueno, pues tenemos un elenco muy importante eh, que ustedes lo van a ver en directo. También dar las gracias a las nuevas incorporaciones que hemos tenido de asociados, que la verdad es que están entrando bastantes y más con las circunstancias actuales. Y bueno, y ya sin más, pues les quería pasar una pregunta en concreto al elenco de analistas y profesionales porque la verdad es que con la subida que hemos tenido en este 2023 que ha sido espectacular en renta fija y en renta variable, pues la verdad es que estamos muy, bueno, muy a la expectativa de saber qué nos van a contar porque lo que nos van a contar es difícil lo que hay que hacer en este momento. Pues nada, muchas gracias y adelante. Le paso la palabra a Vicente Barón. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, bueno, yo, yo eh, bueno, soy director de contenidos de Finect. Me alegra ver que las caras son un poquito más alegres que hace un mes cuando nos vimos. ¿eh? Ahí veo una sonrisa por ahí incluso, que, que era un escenario muy negativo de perspectivas para 2023. Eh, y yo creo que este inicio de, de año en los mercados Probablemente nos ha cambiado un poquito el ánimo, espero que a los clientes eh, también, también se lo haya cambiado, pero al mismo tiempo siguen estando muchas de las dudas, ¿no? o casi todas, no sé si en, distinto, en distinta proporción. Así que va a ser interesante esta eh, sesión que vamos a tener hoy, eh, el, el panorama que se nos va a pintar, primero empezando eh, con David Cano y esa visión económica global y luego yendo por los distintos activos, eh, que yo creo que si ya era interesante cuando planeasteis la jornada, pues ahora todavía más, ¿no? Porque como decía Miguel Ángel, nos genera la duda de si esto ya ha subido demasiado, si no, si estamos al principio de lo más grande, o sea que yo creo que hay mucha expectativa. Así que muchísimas gracias a los que a, a, habéis eh, venido al evento, también por supuesto a los que lo, lo estaréis siguiendo eh, online cuando estéis viendo, lógicamente, este, este este vídeo. Un par de indicaciones básicas antes, antes de empezar. Eh, eh, veréis que ahí, en la, eh, los que estáis aquí físicamente, en la, en, el, en la invitación, vamos, en la tarjeta esta, hay un codiguito QR. En la parte delantera hay un codiguito QR. Las presentaciones las vais a poder ver en vuestros móviles si eh, con la cámara eh, captáis el QR y os lleva directamente a donde están las presentaciones. ¿vale? entonces No hay una pantalla en la que se va a ir viendo aquí, sino que lo vais a poder siguiendo en, en vuestros móviles. ¿vale? Los ponentes, lógicamente, lo saben, pero ellos sí van a ver la presentación para, para ir pasando. ¿vale? Así que si queréis acceder, eh, en un momentito, Activar el QR y ya tenéis ahí las, las presentaciones que se van a ir eh, realizando. Los que lo estáis viendo online, eh, sí va a estar integrado en la presentación, ¿vale? De todas formas, vais a tener también la presentación para poder consultarla después, pero eh, estará ahí integrado. Eso por un lado. Por otro lado, recordad que eh, la asistencia al evento, eh, después tendréis la información en la, en la web también, pero cuenta por una hora y media de, de formación de, en la certificación de EFPA, de, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, también tenéis ahí la, la, la información. Eh, y por último... Eh, bueno, pues eh, dar las gracias a. Antes decía Miguel Ángel, a los patrocinadores, les voy a mencionar, porque siempre es un esfuerzo para que podamos tener estos eventos eh, del sector y podamos compartir conocimientos y experiencias. Así que muchísimas gracias a JP Morgan, Asset Management, a Janus Henderson Investors, Fidelity International, 3 Asset Management y bme eh, SIX, Muchísimas gracias a, a, los, a, los, a los partners que nos apoyan con estos eventos. Por supuesto, también a los, a los medios y eh, asociaciones amigas que, que son vitales. Para que, para que esto llegue a más gente. Eh, así que vamos a, vamos a empezar. Recuerdo, en la web de ASEAFI vais a tener toda la información, todas las presentaciones y demás. Eh, pero vamos a empezar ya. Entonces voy a pedir aquí la presencia de eh, David Cano, que es socio director de, de AFI y también es director general de AFI Inversiones Globales. Que hace poco le entrevisté yo en el canal de YouTube Enfinet, y una entrevista que ha tenido muchísimo éxito, o sea, que va por más de 11.000 visualizaciones, lo veíamos hace un momento, y tiene una visión siempre muy interesante. Así que, David, bueno, muchas gracias. Mal. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y gracias, Vicente, por tu cariñosa presentación.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 Mientras, mientras hablaba David, hablaba de, de, de esas rentabilidades que empezamos a ver en, en deuda, eh, yo ayer con mi equipo, ahí en el equipo hay personas jóvenes que llevan pocos años, eh, estamos hablando y decían, ¿cómo puede ser que te paguen un 3% por nada? es que la mentalidad de quien había llegado al mercado en los últimos años ha cambiado y, y no existía la rentabilidad de aquella libre de riesgo en la que se había en, en el pasado. ¿no? Entonces, es, es, yo creo que es bueno, efectivamente, que volvamos a tenerla para, para que pues volvamos a esa normalidad. ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar a viajar. Aquí hemos hecho una foto en Mapamundi y ahora vamos a empezar a ir a, a destinos concretos. Vamos a empezar por Europa, que lo tenemos eh, cerquita con, con la visión. Y para eso vamos a pedir que, que nos acompañe ya a Juan Fierro,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 Pues cómo son los mercados, eh? el año que supera Europa a Estados Unidos, el año en el que hemos tenido la guerra, en el que hemos tenido la crisis energética, así así son ellos, eh, así caprichosos. Bueno, está bien, hemos conocido esta visión, ahora vamos a, a cruzar el charco para conocer la otra, ¿no? la visión eh, de Estados Unidos, que lo vamos a hacer de la mano de Isabel Cánovas del Castillo, que es ejecutiva de ventas en JP Morgan Asset Management.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 Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a seguir eh, con, con la gira alrededor del mundo. y Yo creo que ahora que nos dejan ya entrar en algunos países, de, o, o, ya no sé si en China nos dejan entrar ya, está ahí la cosa, ¿no? No, no sé ahora mismo en la, la relajación de medidas eh, eh, para contener el COVID, no sé en qué punto está, si podemos viajar o no, pero sí con, con la presentación que nos va a hacer Beatriz Rodríguez, eh, que nos va a hablar ahora de, de Asia, Beatriz, que es el Sales Manager en Fidelity International. Gracias, Beatriz. Gracias a ti. Y gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que estáis eh, conectados a través de, de Internet. Bueno, creo que tengo el panel más agradecido desde hace años, eh, hablando de, de Asia. Llevamos en Fidelity promocionando Asia durante años y años y confiando muchísimo en, en la región. Y sin embargo, el interés del inversor todavía eh, no iba por ahí. Y ahora, sin embargo, vemos cómo China abre las fronteras, elimina las restricciones del covid Suben los mercados y los inversores empiezan a tener muchísimo interés en la región asiática. Nosotros ya sabéis que desde Fidelity intentamos alejarnos mucho de, de ese sentimiento cortoplacista y pensar más bien en las tendencias estructurales que plantea Asia en el largo plazo. Pero es verdad que en, una, en un momento como el actual... Ah, es que la presentación no es esa, por si acaso. Ah, vale, que había que pasarla. <risa> bueno, lo que comentaba ¿no? con respecto a Asia. Si bien es verdad que ahora mismo el apetito inversor está muy elevado, lo cierto es que todavía hay áreas a nivel macroeconómico y se ha hablado ampliamente en los diferentes paneles de cómo está la situación macroeconómica actual, todavía es difícil. ¿no? Tenemos un escenario macroeconómico con inflación elevada, con subidas de tipos de interés. Si bien es verdad que en China, por ejemplo, y en muchas otras regiones de Asia la inflación, sin embargo, no ha sido tal. Luego explicaremos eh, los detalles, pero realmente la inflación en estos países no está siendo tan elevada. China también está en modo mmm, relajación monetaria, por lo tanto, incluso ha bajado tipos de interés en los últimos años. Así que plantea un escenario algo mejor de lo que vemos en Occidente. Pero, por supuesto, también le afecta lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos, ya que la demanda que ofrecíamos por parte de Europa hacia China, por ejemplo, ya no es tan amplia, porque realmente estamos sufriendo aquí, lo vemos nosotros en nuestro día a día, en nuestros propios bolsillos, todo eso a nivel macroeconómico afecta a la demanda hacia China. También es verdad que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene una afectación global. Eh, los precios de la energía han subido eh, por este tema. Pero veremos ahora cómo afecta toda esta situación a, a toda la región asiática. Y me quería centrar aquí en, en Asia, pero no tanto en, en China, donde hablaré de manera un poco más puntual. Porque creo que muchas veces dejamos de lado algunos otros países y Asia es una región tan amplia que presenta muchísimas oportunidades, diferentes países en diferentes momentos de, de evolución y donde realmente para el inversor ávido ha se pueden encontrar múltiples oportunidades en empresas que todavía lo estén haciendo eh, muy bien. Primero, voy a hacer una especie de, de análisis de diferentes cosas que a lo mejor mmm, no lo tenemos tan presentes en nuestro día a día, centrándonos en la evolución de los mercados, pero que realmente juegan un papel importante. El primero de ellos es la demografía en Asia ya nos gustaría a nosotros tener esos niveles de crecimiento de población que, que vemos en, en Asia. ¿no? Si bien es verdad que hace poco hemos visto como China, eh, veíamos datos de China, de cómo la población se había reducido por primera vez desde 1961, en 850.000 habitantes. Esto está ligado, en parte, a las muertes por COVID, pero también, en parte, a que es un país que, a medida que está prosperando, lo que estamos viendo es que envejece su población, aumenta la esperanza de vida y disminuye la natalidad. Esto es algo que podemos sentirnos bastante cómodos, porque en España nos pasa algo parecido. Somos el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Y, por lo tanto, bueno, pues en China vemos esa demografía envejecida, pero que trae ventajas, a su vez. ¿Qué ventajas pueden ser esas? Pues, por ejemplo, en materia de fuerza laboral, es verdad que a medida que envejece la fuerza laboral se reduce, pero están en un proceso de automatización bestial. Así que podemos ver oportunidades dentro de la parte de automatización. Una cosa anecdótica que me pareció interesante el otro día, eh, hablaba sobre, sobre el tema de las políticas de hijo único en, en China, que bueno, pues ya esas se han dejado de lado, ahora ya vamos por, eh, por tres hijos, pero la realidad es que esto tiene una afectación importante en el, en el mercado laboral, sobre todo desde un punto de vista de la contratación de mujeres, porque antes los, empleados, los empleadores contrataban a mujeres, les preguntaban cuántos hijos, eh, cuántos hijos habían tenido y si solo habían tenido uno, durante la política del hijo único, podían contar con ellas para siempre sin que se tuvieran que coger ninguna baja de maternidad. Me pareció muy curioso porque ahora bueno, pues todo esto cambia y al final ya la posibilidad de tener más hijos puede afectar a la contratación de mujeres en el mercado asiático. Por otro lado, China lo que busca es crecer un 5% este año y para eso necesita sacar todas, eh, todas sus cartas para que ese crecimiento se pueda, se pueda conseguir. Esto era simplemente un tema anecdótico a nivel, a nivel demografía. Otro aspecto que vemos en, en otras regiones, como por ejemplo la India, está en, un, en una etapa un poquito anterior a lo que vemos en, en China. De manera que también estamos empezando a ver ciertas, eh, ciertas características de envejecimiento de la población y de reducción de la natalidad, pero todavía sigue habiendo una fuerza laboral muy amplia y, y aquí en este sentido China se lleva la palma por la cantidad de población que tiene y encima en edad eh, de trabajar o la región de ASEAN, que para los que no estéis eh, familiarizados con, con el acrónimo, a lo que se refiere es a seis países, a ver si me salen los seis, porque eh, siempre son, son Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Estos seis países conforman lo que se denomina como eh, la región de ASEAN. Aquí la circunstancia es distinta, es una población muy joven, muy creciente y, sin embargo, su nivel educativo y su formación todavía está en, un, en una parte más baja de lo que vemos, por ejemplo, en un China o incluso en la India. Por lo tanto, son, eh, como decía, Asia es una región tan diversa que se plantean diferentes oportunidades eh, en función de donde mires. Pero la realidad es que la demografía en sí misma no nos dice toda la foto. Hay que evaluar también cómo está el, la situación económica de la región. Y para eso podemos empezar analizando cómo están las clases medias dentro de la región asiática. Pues bien, se espera que desde 2015 hasta 2030... Asia crezca en un 200% su población de clase media. Esto supone un, un influjo al consumo eh, bastante importante eh, y, y por lo tanto pues, también se plantean oportunidades en este sentido. De hecho, se espera que tan pronto como en 2024 la población de clase media en Asia, clase media o rica, supere a la clase pobre o vulnerable. Esto imaginaos las implicaciones que tiene en el consumo a todos los niveles, ¿no? ya sea pues, comprar eh, o... o o adherirte a un seguro de salud, por ejemplo, cosas tan, tan básicas para nosotros como esa. Eh, o simplemente, eh, dentro de lo que es la clase media asiática, eh, comprarte un automóvil o comprarte una nevera. Porque muchas veces, cuando analizamos estos datos en, en cuanto a la clase media asiática, tenemos que ser muy conscientes que gran parte de ese crecimiento viene de los estratos eh, económicos más bajos eh, de las clases medias asiáticas, que son, efectivamente, los que ahora van a ser capaces de comprarse un automóvil o de comprarse eh, una nevera. Por lo tanto, cuando analizamos los datos eh, en este sentido hay que, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una región eh, distinta a la, que, a, la, a la que nosotros vivimos. ¿no? Adicionalmente a, a, al estudio de, de cómo evoluciona esa prosperidad económica de los países, también es importante valorar cómo evoluciona el PIB de las diferentes regiones asiáticas. Y lo podemos ver en esta pantalla, yo veo fatal de lejos, eh, pero bueno, veis ahí que por ejemplo la India se espera que crezca en, torno, en septiembre de 2023 en torno a un 5,8. En Indonesia un 4,7. Estas son cifras que ya nos gustaría a nosotros ver para... para... Para España ¿no? o, para, o para Europa. Eh, y la región, por ejemplo, de ASEAN, se espera que crezca en torno a un 5% en 2023. Cosa que eh, el año pasado pues fue más o menos de un 3,4% de crecimiento. Por lo tanto, es una de las regiones que más se espera que crezca a nivel mundial. También tenemos perspectivas eh, interesantes dentro de lo que es India, por ejemplo, donde el consumo interno es muy fuerte, donde las exportaciones de, de material tecnológico también son fuertes, pero hay que ser muy conscientes de que India es un país importador de materias primas y por lo tanto vamos a ver cierta presión inflacionista en la India. Sin embargo, creemos que con las tasas de crecimiento que se esperan, se va a ver compensada esa presión inflacionista. En Indonesia la historia es ligeramente distinta, porque Indonesia es más bien exportador de materias primas. Y vemos, de hecho, que se ha beneficiado muchísimo de esta situación de incremento de precios de las materias primas al exportar principalmente carbón y aceite de palma. Todo esto ha subido y tiene un superávit por cuenta corriente importante. También somos conscientes de que en el momento en el que se revierta esa situación, y hablábamos antes de que probablemente la inflación ya haya llegado a, a su pico máximo, eh, pues esta situación en Indonesia podría, podría revertirse. Por lo tanto, bueno, eh, como decía, más historias de, eh, interesantes dentro de Asia. Además, es una región donde en otros periodos de ajustes ha dependido mucho de la financiación extranjera y, sin embargo, en esta ocasión no lo es tanto. Están siendo cada vez más autosuficientes. Mirando ya más en detalle datos más puramente técnicos, hablemos de la inflación, que creo que lo introducía eh, en, en mi introducción eh, a, anteriormente. Hablemos de la inflación en, en Asia. Cuando nosotros aquí estamos sufriendo datos de inflación muy muy elevados, eh, realmente lo que vemos en, en la región asiática es una situación algo distinta. Eh, y, y explico por qué. Realmente lo que la, la inflación, lo que hemos visto en cuanto a las subidas de los precios de los alimentos, eh, la inflación no ha sido tan elevada en los alimentos en Asia, porque hemos visto cosechas muy, muy amplias en, en la India en 2021, por ejemplo, eh, o porque la gripe porcina es, ya se ha... Eh, se ha superado y ahora la producción de cerdos es muy superior. Por lo tanto, todo este tipo de cosas tan, tan, tan básicas afectan a una región tan amplia como es Asia, ¿no? en cuanto a la inflación eh, de los alimentos. Además, gran parte de esa inflación también ha venido por el incremento de los precios de la energía. Y en Asia lo que vemos es muchísimos subsidios al, al precio del petróleo y muchísimas políticas de precio en este sentido. Por lo tanto, la inflación no ha subido tanto, eh, en, en, tanto en los alimentos como en los precios de la energía. Y ahí, en la, si estáis viendo la presentación, veis los datos de inflación en las diferentes regiones asiáticas en comparación con los datos de inflación que vemos eh, pues en España, en Estados Unidos o, o en Europa en, en general. Además, los tipos de interés en, en esta región, también la historia es muy distinta. Eh, son tipos de interés elevados, pero es verdad que, por ejemplo, un caso como el de China, que comentaba antes, partía de unos tipos de interés elevados, pero han sabido, eh, o lo que han hecho es totalmente lo contrario a lo que estamos viendo nosotros aquí, que es bajar esos tipos de interés para fomentar, eh, el, eh, para fomentar la actividad económica en, en, en Asia, en China, en este caso. Y finalmente, la situación económica de las familias también es muy buena. De hecho, vemos una deuda de, por, de, por vivienda. no Es que no sé cómo es el... Bueno, las, eh, la población en general tiene una situación económica, tiene dinero en los bolsillos todavía para consumir, quizás en mayor medida de la que vemos en, en Europa o, o en Estados Unidos. Otro área también interesante ya saliéndonos un poco de los aspectos más técnicos es eh, cómo, cómo están los diferentes países eh, de Asia eh, y del resto del mundo intentando conectarse los unos con los otros. Una de las áreas que seguro que a muchos os suena es la iniciativa establecida por Xi Jinping en 2013 de One Belt, One Road, que básicamente lo que busca es conectar a los diferentes países del mundo mediante rutas marítimas y rutas terrestres para fomentar el comercio entre unos y otros. Ya hay 140 países adheridos a, la, a esta iniciativa y realmente esto lo que hará es unificarnos eh, a todos y facilitar muchísimo ese comercio entre unos y otros. De hecho, eh, y muchos habréis escuchado esto ya, la influencia que está ejerciendo, por ejemplo, China en África es importante. Y de hecho un 20% de las importaciones que se han hecho desde África, eh, o sea, desde China hacia África, ya suponen un 17,5% de, del PIB africano. Por lo tanto, eh, y yo he estado ahí recientemente y la verdad es que se ve impresionante la, la cantidad de influencia que está ejerciendo China en, en Asia, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, también anecdótico, lo que vemos es efectivamente esa, esa especie de, de unión eh, marítima y terrestre para fomentar el comercio entre unos países y otros. Además, esta iniciativa de One Belt, One Road se ha ampliado aún más para intentar unificar, eh, para intentar eh, hacer una ruta de la seda digital o una ruta de la seda polar que también una eh, eh, en el Ártico. ¿no? O sea, diferentes... Eh, me estoy liando porque <risa> veo que ya no tengo tiempo y me queda todavía... ¿Sí? Vale. Puedo estar tranquila, entonces. Bueno, pues existe una ruta de la seda digital que lo que pretende es conectarnos a todos también a nivel, a nivel digital, a nivel Internet y redes de conexión. Sin embargo, esto, como sabéis, eh, bueno, pues ha sido sujeto a bastante controversia eh, por temas de privacidad en, en China, ¿no? Y, bueno, y otra serie de acuerdos comerciales que se han firmado dentro de los países asiáticos pueden ser el RCP, que es el acuerdo de, de, comercio, eh, de libre comercio más amplio a nivel mundial, supone el 30% eh, del PIB a nivel mundial, u otro como el CPTPP, que no solo une a países en Asia, sino que también están involucrados pues, Canadá, México eh, y muchos otros países. ¿no? Por lo tanto, muy buenas eh, oportunidades a nivel comercio eh, global. Y ya centrándonos en las diferentes áreas, donde vemos, en las diferentes regiones asiáticas, donde vemos oportunidad, podríamos hablar de la región de ASEAN, que comentaba antes, eh, aquí veis los diferentes países que agrupa y cómo esto supone la barbaridad de cifra de 600 millones de personas eh, y supone también el 3,2 trillones de PIB, lo que hace a la región de ASEAN la quinta más grande del mundo. La región de ASEAN se distribuye en un 50% servicios, 34% manufacturas y 10% agricultura. Y lo que estamos viendo, sobre todo en la parte de manufacturas, es que eh, el resto de países a nivel global están viendo muchísimo apetito por, eh, por, por ASEAN, principalmente por este área de manufacturas que tiene muchísimo potencial de crecer gracias a la demografía tan joven que tiene. Y estamos viendo como muchas empresas se adhieren a, a, la, a la iniciativa de China Más Uno, que no sé si estaréis familiarizados con ella. Es una iniciativa que han creado eh, o que se ha puesto encima de la mesa por parte de, de Occidente eh, para, para, principalmente, fomentar que no solo las cadenas de suministro estén basadas en China, sino que también se utilicen el de países eh, de la región. Y ASEAN es una de las regiones que más se está beneficiando de todo esto. También es verdad que durante la pandemia hemos visto muchos cambios eh, en, en esta región, como es, por ejemplo, la digitalización del país. Al ser una población tan joven, hay un, un potencial enorme de digitalizar eh, a, a toda la población y hemos visto durante la pandemia cómo se creaban solo en Indonesia 62 millones de pymes. Esto es una pyme por cada cinco habitantes en Indonesia. Por lo tanto, el, el potencial en este sentido de digitalización es enorme y la creatividad que hay dentro de la gente joven en el país es muy grande también. Pasando a la India, aquí... Muy rápidamente, eh, ya he comentado los, los beneficios que vemos en la región, cómo de optimistas estamos. Ha sido una región que ha seguido creciendo más o menos a ritmos del 6-7% y donde creemos que la situación es muy parecida a la China de 2006 en cuanto a la renta per cápita de, del país. Eh, si os fijáis en el gráfico de la derecha, veis más o menos que China en 2006 estaba en esa misma renta per cápita. Con el nivel de población que tiene la India eh, y, el y, lo que está y las políticas que estamos viendo también formativas hacia la población, creemos que el potencial es enorme de cara a los próximos años. Sobre todo porque también la penetración en muchísimos sectores es todavía muy baja si la comparamos con, con China. Y finalmente, China, ya comentar una serie de, de pinceladas, de, ten, de temáticas o tendencias que estamos viendo en, en la región. Estamos viendo cómo la mayoría de las personas se mudan del campo a la ciudad. Y esto, eh, todavía las personas que viven en, el, en la ciudad siguen siendo un 65%. Eh, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos es un 80%. O sea, que también hay potencial ahí de que, de que las personas bueno, pues sigan mudándose hacia la ciudad con todos los cambios en el consumo que eso conlleva. Eh, una de ellas, uno de los principales cambios que vemos es la premiumización y cómo el, la, la población china demanda cada vez más productos de alta calidad. Y no solo eso, sino que cada vez es más patriota y demanda productos suyos de, de su país porque han. Eh, bueno, pues porque China ha pasado a un escalafón distinto a medida que ha intentado eh, bueno, pues ser una región que produzca productos y servicios de, de, de mayor calidad. Por lo tanto, bueno, pues muchas tendencias estamos viendo también en China, pero dejaros con la idea de que, de que Asia no es solo China, de que hay muchísimas más oportunidades y que además en términos de valoraciones es un momento muy bueno. Si la comparamos la si comparamos región asiática con las valoraciones de Estados Unidos o de Europa, es ahora mismo muy barato entrar. Y además, en términos de diversificación, también muy atractivo, ya que eh, la, la asignación de activos en las carteras de los inversores hacia la región asiática es todavía muy pequeña. Siento haberme extendido, espero que por lo menos haya sido interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien, pues este, en, este, en este viaje nos falta un, una zona... Eh, de la que vamos a hablar ahora mientras eh, nos ponen los... Estaba pensando que habría sido interesante hacer una encuesta al principio y ahora al final a ver cómo habría cambiado vuestra percepción de cada uno de los mercados. ¿eh? ¿En cuál aumentaríais o reduciríais la exposición? La pena es que no lo hemos hecho. Pero bueno, lo quedamos como, como idea para el siguiente, pero digo, eh, vamos a hablar ahora de, de Latinoamérica. ¿no? Antes David en la presentación mostraba cómo la, la, la subida es espectacular de, de los tipos de, en, algunas, en algunos eh, en alguno de estos países de la región. Eh, esta va a ser un poquito distinta, esta mesa. Esta mesa lo que vamos a hacer es primero un pequeño, una pequeña mesa redonda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 la caída de 2020, que fue del 19%, pues en el año 2021 se ha recuperado un 13,47, en el año 2022 un 7,34, pues más que en el caso de la bolsa española y de otras bolsas internacionales. Y bueno, pues con esto saben que nos tienen a su disposición para cualquier consulta sobre el mercado, sobre los valores. Muchas gracias.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 Después de eso, evidentemente, con, los, con las caídas de, que ha habido, pues ha habido hace un año. Ahora mismo, la inmensa mayoría de los grandes fondos de inversión dedicados, los Dedicated Emerging Markets Funds, están en posiciones de cajas altísimas, entre el 8 y el 12%. Depende, Más, más bien cercanos al 12% porque la mayoría tienen posiciones muy grandes en... en en cinco años, dos años o menos, que es muy poco normal. El Markets tiene una duración muy grande. Hay bonos de 100 años, hay bonos de 50 años, hay bonos de 30 años. Los grandes emisores emiten continuamente en esas duraciones. Con lo cual, tener porcentajes tan altos de deuda a corto plazo en dólares no es normal. Eso, primero. Lo segundo, evidentemente, desde el punto de vista de las enormes salidas de capital, no ha habido, no ha habido un año tan malo desde, los, desde el 2008 en lo que son los reembolsos y, y además esto en algunas cosas fue bastante peor, en algunos aspectos fue bastante peor que el año 2008. Eh, salieron más de 90.000 millones en, de los grandes fondos dedicados de retail, de strategic, de todo y probablemente muchísimos más eh, en, en lo que son fondos porque la gente desconoce que los grandes fondos soberanos los grandes, las grandes compañías de seguros sobre todo asiáticas, les encanta entrar en mercados emergentes. Precisamente por eso, rentabilidad relativamente alta, disponibilidad de duración, capacidad de diversificación. El sesenta y tantos por ciento del mercado es investment grade, que es otra cosa que la gente no sabe. Y aparte de tener esta situación el mercado extremadamente eh, poco invertido en el asset class... Eh, en el sentido normal, el asset es un 18% de los grandes fondos crossover, los grandes fondos estratégicos, pueden tener hasta un 25%. Ahora mismo están muy, muy por debajo de eso. Finalmente, estamos pasando un gran ciclo de commodities, lo cual es muy bueno para Brasil, por ejemplo, pero Perú, en general, todas partes. ¿no? Pero la renta fija en dólares está extremadamente atractiva porque normalmente, y este año yo creo que va a ser mucho más rápido, los diferenciales de crédito todavía están muy altos. Y a los de, en relación, históricamente, ¿no? Tenemos sitios donde no, son, no es así. Por ejemplo, Arabia, todo lo que es el Golfo, Saudi, todo lo que es grandes productores de petróleo del Golfo, esos ya, es, ya están acercándose a los diferen, a diferenciales históricos, pero todavía están 20 o 30 puntos básicos por encima. Eh, pero en Latinoamérica, sobre todo, y en algunas partes de Asia, y desde luego, eh, soberanos y compañías de, de África, de África subsahariana, Egipto... Estos sitios, sí, nos metemos en estas cosas. Eh, ahí todavía los diferenciales de crédito están extremadamente extremadamente baratos. Con el ciclo de commodities, con una estabilidad, estabilidad de curva americana y luego tenemos unas tires enormes, dada la situación. Yo no recuerdo unos tires tan altos con la curva invertida la última vez que hemos visto esto fue durante el, durante el año, año 2005-2006, cuando el el 230 se invirtió cinco puntos básicos en la curva americana. Pero esta situación de técnica de, de lo que es mercado poco invertido, mercado extremadamente atractivo desde el punto de vista de tires, de, de yields, de rendimientos muy altos, capacidad de diversificación que este mercado ahora tiene, porque se ha convertido en uno de los más grandes mercados de renta fija del mundo, pues les da una idea de la capacidad para ganar dinero que este año va a dar el mercado. ¿Cuál es el problema? El problema, el riesgo va a ser siempre cuando se produzca el pivot de la FED, qué tipo de estabilidad de crédito y eso va a depender mucho más que nada de la inflación americana. El dólar yo creo que va a estar contenido, el año pasado fue una, el, la gran, el gran tema del mercado, pero ahora mismo la situación de valoración... La situación técnica, todo indica que va a ser un año muy bueno. Y, y los rendimientos medios por encima, entre el 8 y el 9%, incluso en soberanos de gran calidad crediticia, eh, da, una da una idea de, de la capacidad que puede tener este mercado a, a, poco que, a poco que se cumplan las expectativas de inflación. Nada más porque ya se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, lo malo de estos tiempos reducidos, pues ya sabéis aquello de lo breve si bebes. No, era lo breve si breve. Do, bueno, ya sabéis lo de lo breve. Eh, vamos a dar paso a la, a la clausura ya de la jornada. Eh, yo, mientras sube, Miguel Ángel, quería agradecer de nuevo a los patrocinadores que hacen posible eh, esta jornada. Eh, pues, les tenéis aquí. Eh, JP Morgan, eh, Asset eh, Management, Janus, Janus Henderson... Fidelity International, uh, Trea Asset Matchment y BM6. Eh, muchísimas gracias a todos, también a los, al resto de partners que nos ayudan a, a darle difusión. Ya sabéis que recibiréis un email. ...para acceder a, esa, a, esa, a ese cuestionario para la acreditación ESPA... ...y que podáis tener esa hora y media de recertificación... ...y por supuesto, pues Miguel Ángel, pues muchísimas gracias a SEAFI... ...gracias por contar con, conmigo, así que tiempo para ti. Pues nada, muchas gracias Vicente por tu asistencia... ...gracias al público, a los que nos están viendo eh, por internet... ...y bueno, el, os queremos contar con vosotros para el 3 de marzo... ...que tenemos un evento de renta fija... Y que yo creo que va a ser muy interesante. Estamos en el año de la renta fija y que, por supuesto, hay que invertir con inteligencia. Y todavía quedan muchas posibilidades de seguir ganando dinero con la renta fija y con la renta variable. Y ahora, los que os podáis quedar, vamos a tomar un cóctel en la planta 3. Pues en la planta 3, ahí nos vemos tomando un cóctel y podemos comentar y hacer un poquito de networking. Pues nada, muchas gracias.